Pero vamos a hacer un ejercicio de respiración entonces vamos a inhalar profundo en tres cuentas sostenemos en dos cuentas y exhalamos en dos cuentas nuevamente inhalamos sostenemos y exhalamos. Vamos a procurar estar cada vez más en el presente. Y para hacer eso, para estar más en el presente, vamos a observar cinco cosas que estén alrededor de ustedes. Vamos a enfocarnos en ver cinco cosas. Ahora, ¿qué cinco, cuatro cosas que yo esté escuchando? de aquí, del entorno en el que estoy, cuatro cosas. Pongo atención a lo que escucho. Voy a inhalar y observar tres cosas, tres olores que puedo percibir. Observen bien definitivamente. Hay olores que pueden percibir. Ahora, poco a poco, que estoy más relajado, relajada, le permito a mis músculos soltar inhalando profundo suavemente voy a observar quién es el que piensa quién soy yo Por un momento vi que observo, que escucho, que huelo a través de este cuerpo quién es el que percibe todo y poco a poco Voy a volver a ser consciente, sí, consciente, ¿de qué es este proceso interno que estoy haciendo constantemente, interpretando todos los estímulos del mundo externo? ¿Quién hace eso? ¿Quién es esa energía vital que está en este cuerpo? Este ser que es pensante con mucha suavidad, sin presión. Voy a observar lo que hago con mi mente, porque soy yo, el ser vivo, el alma. este ser de energía sutil el que constantemente piensa y voy a visualizar el alma como una energía muy tranquila muy liviana tan suave como una pluma tan tranquila la energía sutil esa energía sutil la puedo visualizar como una pequeña esfera muy pequeña y la puedo situar en el centro de la frente allí guardo el tesoro, el diamante de quién soy yo realmente porque el conocimiento de quién soy está ahí guardado como una forma sagrada en mi interior poco a poco fui haciendo más silencio todo lo que aprendí que yo era porque aprendí a aferrarme a cosas tan limitadas yo no soy un país una nacionalidad. Suelto eso. Esa no es mi identidad real. Mi identidad real tampoco es lo que yo hago para ganar un ingreso ni es una profesión también suelto eso mi identidad real tampoco es la forma de este cuerpo porque este cuerpo puede variar de forma pero hay algo que siempre Está en mí, más profundo, todas esas características no me definen lo que realmente soy yo. tranquilamente muy poco a poco voy a observar que desde muy bebé hubieron características tan puras en mí mi esencia, yo no tenía que hacer esfuerzo para hacer, dejo que suavemente esa pureza donde no había miedo ni ninguna otra identidad limitada ensombrecieran mi realidad. Yo era solo así un ser puro. Y esa esencia Continuó aún en mi niñez. Seguí siendo yo misma o yo mismo. Hay algo constante que perdura. Aun cuando el cuerpo cambió. observando de forma natural eso que siguió constante aún cuando crecí más y me hice adolescente había algo en mí algo que traía muy profundo que sigue estando ahí. Una especialidad divina. Y sigo y aún de joven Aún teniendo nuevas responsabilidades y en algunos casos, siendo madre o padre, sigo siendo yo. Hay algo en mi interior, permanente, constante. A una hora eso sí en mí, en esa pequeña esfera interior del alma, de esa luz del ser, eso que es eterno. que siempre existe en mí Dijo que poco a poco que aprendí a que yo era para sentir lo que hay eterno en mí algo que siempre existe en mí que no es definido por nadie ni nada es mío es una herencia divina que está en mi interior eso que soy el alma que siempre existe Nunca puede ser dañada, porque no es tocada con nada físico, es una energía sagrada. Tan el alma nadie tiene el poder de destruirla ni siquiera el tiempo Indestructible, indivisible. Suelto así la actitud de estar a la defensiva. Porque a mí, lo que soy siempre nada ni nadie lo puede afectar y soy un ser único irrepetible esa esencia interior mi verdad Mi propia misión y especialidad aquí en la Tierra. Nadie puede sustituir a este ser único que soy yo. yo solo puedo ser yo yo no puedo ser lo que no soy por lo tanto me dejo brillar de forma tranquila y libre no me limito soy quien soy, y lo que soy es perfecto, tal como en un jardín cada flor es tan hermosa, o cada árbol es tan único. yo soy un ser único y no puedo ser como otro por eso puedo inspirarme en los demás pero yo solo voy a ser yo este hermoso ser Irrepetible. Así. Permito ir más y más hacia mi verdadera esencia Recordar quién soy El alma Quién y comprender a este ser que soy en lugar de juzgarlo este ser que soy comprender así poco a poco recupero mi libertad personal Recupero mi confianza en mí y me siento bien de ser yo. Poco a poco inhalo profundo manteniendo la conciencia de mi ser. Siento cuál es el beneficio ¿Qué gané hoy con esta práctica? ¿Cómo me siento? significa soy. Shanti significa paz. Entonces, recordar yo soy paz. Hoy experimentamos una de las características del ser, del alma. Y vamos a procurar en estos días Continuar eh, yendo así cada vez más profundo para reconectar con nuestra verdadera esencia y recuperar así nuestra autosoberanía, nuestro bienestar, nuestro equilibrio.